Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy pintora. Alola a todos, seguimos con Pokémon Luna Nuzlocke, vamos a coger el objeto Que creo que está por aquí Porque es una zona donde creo que Había un objeto Matchup eh, Vamos a huir ya, tengo... ya capturamos aquí a Rockruff, Que lo llamamos Silent Nico y Vamos a poner el objeto una Super Bowl. Me cago en todo. A ver, que no quiero pelear. ¡Uf! Una espinda. El mareado. El mareado. Tapiripi. Borracho. Vamos a ver qué más hay por aquí. Eh... ¿Hay algún objeto? No. Aquí sí si hay un objeto y brilla bastante. Uh, una pepita. Y tanto que brilla. <risa> Mira, ahí hay otro objeto. Antiquemar. Muy bien. Vamos a cogerlo todo. ¿Aquí hay, aquí hay un objeto, por favor? Creo que sí. Eh, roja en rola. Por cierto, nunca me acuerdo quién gana quién, así que déjen, déjenme comprobar una cosa. Lucha. Ah, sí. Mm. Que siempre me quedo que no sabía si era la tierra quien ganaba roca o roca-tierra, pero es tierra-roca. Así que vamos a cargarnos a rocas en rola. ¿Eh? Armadura frágil. Sube la velocidad? Ah, claro. <ríe> no es lento ni... No es bobo ni nada. Nada, venga, vamos a huir. O sea, se bajó la defensa. Con ese ataque, subió la velocidad. Y al mismo tiempo que sube la velocidad... Pues aprovecha... Eh, y utiliza un ataque que le sube la defensa. Es muy inteligente, ¿eh? Yo reservo para los Pokémones de los de Pokémones. <risas> Uy. ¿A dónde estoy subiendo? Me está dando miedo. Acróbata. Mm, interesante. ¡Rosenrola! Otra vez <risa> Es de decir que hay algunas partes que, que ya he visto del juego Y otras que no Entonces por eso me suenan muchas cosas A ver, ¿qué se puede encontrar por aquí arriba? Nada, es el fin ¡Es el fin! Vamos a morir todos Pues nada como ya no hay mucho más por ver, no queda mucho más por ver aquí en esta, en esta parte de, del juego, vamos a seguir buscando dónde encontrar las rocas para poder destruirlas. Ya hemos mirado la ruta 1, vamos a seguir mirando la ruta 1 a ver si encontramos alguna otra cosa más. Eh, por lo pronto, ahí ya no hay más objetos, pero vamos a, por ejemplo, al laboratorio del profesor Kukui. Bueno... Bueno, voy a seguir descubriendo por si hay algún sitio donde hubiera más, más rocas a, a romper. Vámonos a la ruta 3, que creo que sí. Bueno, voy a paro y de nada que vea roca, empiezo nuevo. Voy a parar porque mira, de repente llegué al cementerio y apareció esto. Dice, hola, mi amor. Hoy me, me apetecía traerte unas flores. Chao. ma cham. ¿Qué te parecen? Son bonitas, ¿verdad? Cham, cham, cham, chum, chum, cham, chum. chum, chum, chum. Shh. Nada no tanto ruido. Por aquí hay mucha gente descansando. Macham, chao. Venga, no llores más. No hay que llorar, ¿vale? Ya decidimos que no íbamos a llorar más. Podemos venir aquí a visitarlo todas las veces que queramos. Lo más importante es que no lo olvidemos nunca para poder estar siempre con él. Macham, Anda, hola. Joven entrenador, perdona. Creo que hemos, que hemos armado mucho escándalo. Machamp Esta es la tumba de mi esposo. Ah, que es una tía. Y <ríe> este pequeño era su Pokémon. Macham cham. Mi marido tuvo un accidente de circulación. En el momento del accidente pudo volver a Macham, devolver a Macham a la Pokéball justo a tiempo. Macham salvó su vida de milagro. Pero mi marido no tuvo tanta suerte. Desde entonces Machamp no quiere estar en la Pokéball, La tiró por ahí. No sabemos dónde. Machamp. Cuando él faltó, quedé tan afectada. Tuve momentos en los, que no le, en los que le guardé muchísimo rencor al otro conductor que salió ileso. Pero él también tenía una familia, una esposa joven. Cuando vi la cara de ella, sentí que ya no tenía sentido vivir en aquel despecho. Vaya, lo siento. Apenas te conozco y ya me he puesto a contarte mi vida. Como agradecimiento por escuchar una historia tan larga de una mujer tan mayor, toma esto. Es algo que mi marido solía utilizar. Si te parece, si te parece bien, te lo regalo. Espero que te sirva. La mete lanzamiento. ¿Tú también usas una busca montura para desplazarte? Es divertido y muy cómodo. Pero por favor mmm, Ve con cuidado De no tener un accidente Espero que te vaya todo muy bien Adiós Alola señora Bueno Vamos a seguir buscando rocas Bueno, hemos llegado aquí A donde se afronta el desafío Porque aquí habían rocas Entonces las rompemos Estas también Y estas Y podemos coger la MT ladrón, oye puedo ya ir equipando un poquito más a, a mis Pokémon, ¿no? Bueno, antes de salir de aquí eh, les quiero ir, les quiero decir, aquí arriba a la derecha y recordarles, aquí arriba a la derecha en el botón de información, botón de información, vamos a encontrar el nuevo sorteo de Pokémon Sol o Pokémon Luna de los mil suscriptores. No olviden participar, por favor, es muy importante, no para mí. Sino más bien para ustedes Porque quiero que alguien se lleve este juegazo Pues vamos a ir parando Voy a ir a buscar otras rocas Así ya estamos de nuevo Bueno, en esta parte también había rocas Así que vamos para aquí La ruta 3 Y tenemos un... La MT acoso Perfecto No hay nada más Aquí hay algo que brilla Son cosas mías Ah, no la parte de Tauros y todavía no había más mm, Sí, bueno, vamos a mirar también aquí dentro Por si acaso Perdón, sin darme cuenta las rompí Estamos en, en el cruce entre El que va para la ruta 3 Y el de la ruta 1 Aquí me permitió romper rocas Aquí también me va a permitir romperlas. Y aquí también Y aquí también y no veo cuál es la ventaja Ahí me permite tirarme para pa abajo Aquí no veo ningún objeto ¿Eh? Ratatata. Bueno, son zonas nuevas del mapa Yo quiero que en el quede queden todas esas zonas Como si fuera una especie de gameplay Nuzlocke Pero el momento hemos obtenido MTs muy buenas. Aquí había... Un Anidobol. Bueno. O contra. Dios, que pesaditos son los Pokémon. Y no sé cómo funcionan los referentes, porque yo los he hecho y siguen apareciendo. Hombre, Tennessee, siempre me acordaré de ti. El primer Pokémon que murió del nuslo Y ¿Dónde se va? Uy, más rocas para romper Soy feliz A ver, vale Con cuidadito por aquí Porque me puedo caer Una pepita ¿Qué es aquí? ¿Sabías que? No tenía forma de llegar pero... ah, Vale lo que tú digas eh. A ver, tírate Ahí Aquí también tírate Zona de hierba No hay nada Tírate Zona de hierba, hierba, hierba, hierba Y me tiro, vale Entonces ya no hay nada más Vamos directamente a nuestra casa A hablar con Mami ¿Son cosas mías o acaba de aparecer un Munchlax. ¡Wow! <risa> ¡Wow! Esto tiene que ser súper raro, ¿eh? Quiero buscarlo, pero... Esto tiene que ser súper raro Pues sí, había un 5% de probabilidades de que saliera ¡Qué pasada! Pues nada ¡Tiremosnos! Nada, vamos a hablar con Mami ¡Mami, Mami! Tengo un Tauros No, no tengo Tauros Es mentira Tampoco tengo un rotón Vamos a hablar con ella Todavía no he desempaquetado nada Enhorabuena, Lee pintora ha superado el gran problema de Meleme... eh, la gran problema de Melemele Es genial, cariño Tu siguiente destino es la isla Kala Para ir, debes dirigirte al puerto A Ului, por cierto Has visitado ya la colina de Kirate Junto al laboratorio de Pokémon Allí pueden verse Pokémon realmente pe pecul peculiares Tienes a tus nuevos amigos Tilo y, li y, y Lilia Además de un montón de Pokémon ¡Qué maravilla! ¿A que sí, hija mía? Déjame irme un momentito para aquí No, lo tiene todo igual O sea, no ha colocado nada Fuerte Gansa Fuerte Gansa sí esto no ha modificado nada mira es que no ha sacado ni la voy a dormir un piquito venga ya está qué miau? qué pasa miau? tengo una tengo un miedo a Lola también a miau se le ha caído algo un despertar. Uh, mira qué bien. <ríe> qué guay. Pues mamá, se lo voy a decir ahora. Mamá, cuando, cuando venga la próxima vez, espero que ya tengas todas las cajas ordenadas, hija mía. ¿Que eres una desordenada? Bueno, pues vamos al puerto de el, de Huawoli. Para ello cogemos a Tauros que vamos súper rápido y estamos en Juawoli. Vamos a la conti lo primero que está aquí, porque veo. Eh, le pintora, le he dicho a mamá que iba a Cala y saca. Me ha dado una palmada en, en la espalda tan fuerte que se me ha, deja, que me ha dejado marca y todo. Me pregunto si el profesor tendría listo y el yate ¿Qué tal si vamos al puerto? Tengo unas ganas locas de ver cómo es Vale Pero vente, hombre Bueno, en lo que llegamos al puerto mmm, Voy a parar Para así llegar rápido al puerto Bueno, estamos a punto de llegar al puerto Ahí Está Lilia también Un pedazo Un yate Profesor, ¿seguro que esto va a poder navegar? A ver, un respeto, que este barco no es, no es viejo, lo que pasa es que es un modelo clásico. A mí me gusta mucho, tiene un aire como tradicional, ¡cosmo! Eh, le pintora, ¿ya has terminado de capturar Pokémon y de hacer tus compras? ¿Te vienes con nosotros? Sí. Genial, venga, salimos a navegar. Segunda isla. Esto por el día tiene que ser que te cagas, ¿no? Con un solaco ahí. Pero bueno, por la noche también mola. ¡Qué guay! Mira, profesor. A toda máquina. Este barco no es una lancha deportiva. Si lo forzamos acabaremos no, mmm, volcando. ¡Ja! <risa> A ti lo que te pasa es que tienes miedo de que se te salga todo volando, que se salga volando el sombrerito. Tengo ganas de ver cómo es Akala. Esa es la gracia del recorrido insular, ¿no? Explorar y ver sitios nuevos. A qué emocionante, Li Pintora. Y no puedo ir sin gorra. Venga. Uy. <ríe> ya. Yeah. Acala. Mm. Acala, vamos. Ciudad Cantay. ¡Cierra la vista! Arrear las velas. Acá la nos espera. Es un poco raro decir, ¡Cierra la vista! O arrear las velas. Cuando ya tenemos... Ya hemos desembarcado. ¿O oh, era un chiste? ¿Eh? Pues claro. ¿a qué, a, qué, a, qué hecho, ¿A qué ha tenido gracias, la pintora? ni pizca. <risa> Venga, vamos a ser generosos. Para mondarse... ¿Y usted qué piensa, profesor? A nivel de van dos en una moto y se cae el del medio, pero tiene su gracia. Cosmo. Siempre tú, siempre tan formal. Ecuqui, ¿Eh, no hay nada más, no hay más que verte. ¿Quién es? Ese pechamen, seguro, ese pechamen seguro que tiene des, mmm, que descolocar a todo aquel que te ve por primera vez. Al menos a mí me pasó. ¡Me va la voz a la Nebulilla! No te preocupes, Lilia. Uh. Hola, Ricuras Yo soy Mayla. Es, y es un placer. Oh, hola a todos y bienvenidos. Yo me llamo Lulu y soy una de las capitanas. Ya es spoiler. Venía a recibiros y de camino me he cruzado con Lulu. Así es. Y mi prueba está lista para que la disfrutéis en todo su esplendor. Mm. Es vete vosotros dos. Esos Pokémon tienen un aspecto imponente de veras. Mm. Y tened en cuenta que Lulu no es la única capitana de la isla. Bueno, ¿qué vais a hacer ahora? Eso que lo decía la chavala, la chavalada. Que para es, que para algo es su recorrido insular. Supongo que sí. Bien, en ese caso, disfrutad recorriendo de Akala con vuestros Pokémon. Cuando estéis listos, estaré esperando para medirme contra vosotros. De hecho, Estoy deseando que llegue el momento. Venga, Lulu, vámonos. ¡Chao! ¡Alola! ¡Alola! Seguro que estaba preocupada por si llegábamos bien, pero jamás lo admitiría. Esta baila. Nunca cambiará, será toda una cajuna. Pero en el fondo es un cachopán. En Akalai hay nada menos que tres pruebas diferentes. Si queréis empezar con ellas, tenéis que avanzar por la ruta 4 y llegar a pueblo Hana. Creo, creo que lo primero que voy a hacer es buscar un centro Pokémon. Y de paso podríamos probar las, las malasadas locales. A ver qué tal están. Creo que yo iré a dar una vuelta por las tiendas mientras tanto. También me gustaría averiguar algo sobre la ruina, ya que Nebulilla tiene tanto interés. Ya hemos llegado a Kala. No olvides echar un vistazo a la nueva Pokédex insular. Es la pintora. Vemos qué tipo de Pokémon podremos encontrar por aquí. ¿Qué emoción? Uh -huh. Qué bonito, Mar. Echemos un vistazo por la zona. Venga, vamos a echar un vistazo por la zona. Aquí dice embarcadero. También podrás ir nadando, pero el barco es mucho más cómodo. Jejejejeje, jeje, jeje. Qué graciosos. Son unos graciosos. ¡Ay, qué graciosos! Vamos a hablar con los nenes. A mí me das cosas. Uh yo quiero ser. yo quiero ser ese. ¿Tú qué me dices? ¿Tú qué me cuentas? ¿Y usted señora? ¿Y usted? ¿Y estas tiendas para qué sirven? Para nada. Para ocupar espacio. Vamos a seguir indagando. Señor, usted me da algo. No me da nada. Más una pregunta y se queda tan, tan pancho. ¿Usted me da algo? No me da nada. ¿Me das algo? No. Pista de entrenador Los puntos de experiencia que ganan los Pokémon tras combate Depende del nivel del Pokémon rival Sí, sí, gracias por decirme ¿Eh? ¿Por qué no pruebas una valla sidra? Porque No soy vegetariano Solo soy carnívoro No como vallas ¿Eh? Aquí es donde se compra la... Eh, la oficina de turismo ¿Conoces por qué resort? Es una de las atracciones más populares de la Rola. Disfrute allí de un momento especial con sus Pokémon. ¿Quieres que te dé mi opinión sobre algunos? Sí. Quiero que evalúes el mote de... Eh, eh, eh, eh. Fionitrix. Mm, Fionitrix, ¿has dicho? No está mal, no está mal. Pero ¿cómo decirlo? Creo que te podría poner un... ¿Qué me dices? Vale. Bien, este es el cambiamotes. Que me va a venir muy bien. Por cierto, mira, mira. Ay, qué mona. <ríe> Aquí es donde tengo que venir para cambiarle el nombre a T. <ríe> que era Trainer ZN. Ya sabemos dónde está el cambiamotes. ¿A quién se encuentra. Nu. No. Lilia. ¿Qué haces con Cosmo fuera? Ah, hola, le pintora. Cosmo, ¿está buscando la, la ruinas, ¿Está comprando ropa? <ríe> ¿Está, buscando... ¿Está comprando ropa? <ríe> sí, pero este amiguito no para quieto. Creo que quiere visitar las ruinas de la vida. Al parecer, el espíritu guardián de Akala se llama Tapulele. Cosmo, me encantaría que nos acompañara. Parece que a este pequeñín le gusta mucho, ¿sabes, el y pintora? Bueno. Nosotros estaremos en un hotel a Rullo del Mar eh, Tengo una cita con alguien muy importante mm, Te asoteraco No te preocupes, el hotel se ve de aquí, así que estoy segura de que no voy a perderme Cosmo A tu bolsa, Cosmo, haz el favor No, no quiero <ríe> Cosmo <risa> Para vos, ya voy. Este Cosmo. Chao, Lilia. No te despides ni nada. He escuchado que hay un grupo de malvados llamados Steam School que se dedican a robar los Pokémon de la gente. Debemos ir con cuidado y evitar taparnos con tipos tan peligrosos, ¿vale, Eripintora? Sí, sobre todo tú que vas sola y no tienes Pokémon. A ver, ¿tú no tienda de ropa? ¿Tú me vas a dar algo? Ni de coña. Ahí lo es ir andando ahí al loco. ¡A lo loco! ¿Es ¿Qué que dijo de las prendas blancas? Si llevo prendas blancas, me las pueden teñir del color que más me gusten. Algo de. Vale, dime lo que me te decir. Ahora estoy como estoy, pero hace unos años, yo era capitán. Por eso, si veo a chavales y chavalas que hacen el recorrido insular, me emociono con cosa mala. Así que, escucha, quiero proponerte una pequeña prueba extraoficial. Conoce la playa que hay justo al resort Ahao? Hano Hano en la isla de Akala? En ella se puede ver a un Pokémon excepcional llamado Pyukumuku, que se llama Pyukumuku. Tu misión es capturar uno, registrarlo en tu Pokédex y venir a mostrármelo. Si consigues superar la prueba, te regalaré algo realmente estupendo. Vale. Me parece correcto. Señora, ¿qué tipo de ropa hay aquí? Vamos a comprar. Vamos a ir de compras. Uy, qué feo. No me gusta. Camiseta de tirantes Profesor Oak. ¿Se ve Profesor Oak? Qué fuerte. Marowak. Tirantes... Golisopot. Golisopot. Okay. Polo estrella. Polo de estrellas negro. Polo de estrella verde. Azul, marino, violeta, polo de estrella grises, Madre. Bueno, no me gusta nada. Pantalón cargo de rayas. Corto deportivo Lodo. Pantalón corto blanco. A ver, si cuesta lo mismo el blanco que el azul ¿Para qué te pa teñirlo? A ver, me gusta más como estoy ahora, creo Que con el pantalón corto Sí No hay artículo Mocasines adornados Calculador Rayo Escamas no me gustan. Gorras. Una gorra deportiva, Ludo. Gafas. Gafas de pasta blanca. Gafas de pasta negro. Gafas de pasta verde. Gafas de pasta azul. Este soy yo. <ríe> este soy yo, definitivamente. Venga. Sí. Y ya está. ¿Quieres ponerte lo que acaba de comprar? Sí. Muchas gracias, hasta la próxima. Qué guaya, soy un poco yo. <ríe> Dios, poco yo, acabo de decir poco yo. Vamos a hablar con esta señora. Hola, ¿quieres un caramelito? Si quieres puedes hacerle alguno de tus Pokémon. Uy. Niños y niñas que ven este canal. Si un adulto te da caramelos, corre. Sea una señora o un señor, da igual. Ahora, en Pokémon sí que te den todos los caramelos raros que quieran. Alola, todo es todo es de un azul intenso. El cielo, el mar, todo es súper azul. Me encanta. Ah, vale. Vamos a meternos en el centro Pokémon. Hablamos con todos los que estén dentro, menos con este. A este no le hablamos, no quiero hablar con él. Es el momento de comprar 10 Pokéball. 10 Superball. Y el repelente no sé cómo se usa, así que... Mmm, y vamos a ver qué tiene el otro. Solo por saber. Uy, MT. No podré, no podré usar ni pantalla luz, ni protección, ni velo sagrado, ni reflejo, ni velo aurora Porque no los puedo comprar, por lo tanto no, solamente lo pueden usar los Pokémon que lo aprendan eh, Vamos a cambiar esto un poquito Ah bueno, se están yendo a la caja de Nuzloc, me parece muy bien Es que claro, pensé que se estaban yendo a la caja Rip o a esta caja Esta caja como saben no se puede tocar Bueno, yo no voy a cambiar el equipo El equipo está muy bien ahora Está muy bien Vamos a dejarlo así Bueno, vamos a ir guardando Espero que les haya gustado, si es así denle like Si todavía no están suscritos pueden suscribirse Aquí abajo a la derecha Y por supuesto recordarles nuevamente Que hay un sorteo de Pokémon Luna O Pokémon Sol para que tú te lo puedas ganar Es el sorteo de los mil suscriptores